Recibiendo a los alumnos, a los profesores, a la vicerectora también de, de la carrera de museología, ya que para Jujuy tenemos tanto patrimonio y no hace tanta falta ¿no? el de poder educar a todos los, los jujeños, también el conocimiento de, de dónde están, qué hacen, cómo, cómo resguardar nuestro patrimonio, eh, para nosotros es muy importante, por eso hoy es la declaración de interés municipal para la, la carrera eh, de Jujuy. Toda apoyo a lo que es este, la gestión de patrimonio, el cuidado de todos estos elementos eh, que constituyen la identidad y el ser del jujeño, eh, realmente nos interesa muchísimo, ¿no? muy emocionados realmente porque encontramos ecos y apoyo acá en las autoridades, ¿no? que son representantes justamente del sentir de los jujeños. La innovación de las ideas en la presentación de la cultura eh, de este jujuy propio nuestro, eh, realmente este es algo que va este, creciendo día a día, ¿sí? este, la carrera está en el 10 número 11 nos invitamos a todos para que puedan acompañarnos en lo que es el ciclo electivo 2020. Las preinscripciones todavía no iniciaron. ¿no? Hay que estar atentos porque realmente va a ser un periodo en el cual vamos a invitar a todas las instituciones, eh, vamos a invitar eh, con las cuales hacemos articulación, vamos a invitar a la comunidad en general, a los alumnos para que puedan incorporarse a esta linda comunidad educativa.